Hola, mi nombre es Alexa Calcaño y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis videos Mis videos son de fe, tips, maquillaje y vlogs así que vamos a empezar con este video Llegó febrero y estoy soltera Auxilio. ¿Cuántas veces no solemos desesperarnos por las cosas que no se han dado? Por ejemplo, sueños que hemos intentado... Un montón de veces y no se han cumplido. Relaciones pasadas, relaciones rotas, ministerio, you name it, muchas cosas que pueden estar frustrándonos en este momento. Pero sabes que vengo a decirte que este no es tu final. Pueden estar pasando demasiadas variables que no permiten que des tu siguiente paso o tus siguientes pasos en tu vida. Número uno, estás demasiado, demasiado preocupada por quedarte jamona o por quedarte sola o soltera. Lo mismo ocurre con los chicos, estás demasiado preocupada por tener novia ahora, presentarse a tus papás y etcétera. Este sentimiento a menudo nos puede convertir en frenética y en demasiado controladoras con lo que está pasando en el aquí y en el ahora y siempre queremos tener el control y te digo algo, casi nunca va a poder ser así porque no podemos tener el control de todas las cosas por ejemplo accidentes Relaciones que no funcionaron Debemos entender que si le creemos a Dios Debemos confiar que nuestra vida está en sus manos Y que Él sabe y nos dará lo mejor para nosotros Además, ¿qué te garantiza que el estar con una persona ahora mismo Sea la voluntad de Dios Y no sea una relación para dañarte o para marcarte? por el resto de tu vida o que sea el mejor tiempo que tengas para saber valorar a esa persona en estos momentos saber valorar tu tiempo con él saber invertir en esta persona invertir tu tiempo conocerlo bien no sabes si realmente va a valorar totalmente a esta persona quién sabe si es la persona que va a tener como una relación seria y con propósito de casar segundo trabaja con tu corazón trabaja con tu corazón te lo digo por experiencia en ocasiones queremos creernos que somos las más sanas que lo tenemos todo bajo control y que en nuestro corazón no hay nada que mejorar pero eh, te digo que no es así como decía el pastor en la predica de hoy muy de acuerdo con el tema y muy de acuerdo con este video es que a veces debemos dejar o ya es hora de, de dejar que el señor trabaje con nosotros y saque los escombros que pueden haber en nuestros corazones cosas que no hemos trabajado cosas del pasado a lo mejor traumas a lo mejor algo bien espantoso que te haya pasado como alguna violación o algún momento de desesperanza que dijiste no me vuelvo a enamorar no quiero saber del amor no quiero saber de nada y qué tal si en estos momentos es que el Señor te está diciendo Entrégamelo para yo poder trabajar con esa área de tu vida Y quizás así seas más libre para pues cuando llegue esa persona indicada pueda valorarla y amarla como se supone. Cosas como esta no nos permiten avanzar y aprovechar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. No nos dejan avanzar hacia un futuro próspero que el Señor nos promete en su palabra, como en Jeremías 29, 11. Y esas promesas Dios las tiene. Preparadas para aquellos que le aman El Señor nos promete cosas tan hermosas Que no nos puede montar el lujo de desperdiciarlas Además el Señor nos dice también Dice así textualmente en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios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 Qué bonita es la palabra del Señor, verdad que nos da esperanza y sabemos que Él va a escuchar nuestro clamor Tercero, Dios sabe lo que queremos pero también sabe lo que realmente necesitamos Muchas veces le pedimos, ok Señor que sea alto, rubio, eh, bello eh, y, y por último le pedimos y que te ame Señor porque si te ama pues todo va a estar bien pero Realmente debemos establecer prioridades Y sabemos que si somos cristianos Y el no ama al Señor sobre todas las cosas Ahí va a empezar todo mal, ¿ok? Así que como estaba mencionando anteriormente Dios sabe lo que queremos Pero también sabe lo que es mejor para nosotros Así que confiemos y esperemos en Él Además, si Él cuida de las aves ¿No cuidará entonces de nosotros? ¿No cuidará entonces de ti? Piénsalo Te regalo otro Salmo Salmo 37 del 4 al 7 Dice Encomienda a Jehová tu camino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 del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¡Wow! ¡Qué brutal! Número 4 que va con este salmo que leí. No te compares con tus amigos, no te compares con tu vecino, no te compares con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, que ya están comprometidos, ya se van a casar, ni siquiera con tus padres. ¡Ay, esa relación es de ensueño. Yo voy a tener un esposo así, una esposa así. Es bueno que tengamos esas aspiraciones, pero por favor no nos comparemos. Porque que cuando llegamos a compararnos Llega un momento de envidia y de contienda Y nos puede causar dolor en nuestro corazón Nos causa dolor en el corazón Como dice en Santiago 3.16 Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda Obra perversa, así que Ya sabes que donde hay celos no hay amor Y no queremos Estar lejos de, de amor Ni celando A otras personas, eh, así que Por favor, vamos a alejarnos de Toda envidia y toda contención Hacia los demás, porque eso No te está haciendo Dar el siguiente paso, en resumen Es febrero y estoy Soltera, número uno No te desesperes, es espera en el Señor. No te desesperes si no ha llegado ese chico indicado. No te desesperes si no ha llegado esa chica indicada, joven que me ves. Segundo, trabaja con tu corazón primero para cuando llegue esa persona ideal estés sana. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Así que confía en Él y no dejes de desperdiciar esas bendiciones que nos ofrece día a día para seguir creciendo en Él. Número 4, no te afanes porque tienes prisa de tener novio Y de casarte Espera en el Señor Créeme Va a valer la pena Número 5 No te compares No envidies No permitas las contiendas En tu vida Porque nada bueno Sale de ahí Y número 6 Dios tiene Y tendrá el cuidado De tu vida Dios tendrá cuidado de ti Así como tiene de las aves Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que haya bendecido Y como siempre Uno dice O no siempre Pero no sé si lo han escuchado Cuando una palabra es para otra persona, primero es para uno y primero edifica la vida de uno y luego no la puede pasar Así que esto fue lo que pasó con esta palabra, mientras la escribía yo decía wow señor gracias porque también está trayendo sanidad a mi corazón Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy Quédate pendiente para los próximos videos Vienen muchos vlogs por ahí, muchos tutoriales Así que estén pendientes y suscríbanse Y denle share a sus compañeros que están en febrero y están desesperados O desesperadas Así que nos vemos en otro video Chao, chao No, aún